Este es el primer vídeo de cuatro sobre uso de fórmulas en las hojas de cálculo de Google. Van a ser dos vídeos sobre su uso básico, otro sobre uso avanzado de fórmulas y el cuarto ya será sobre uso de scripts, para los cuales ya se requieren unas competencias en programación un poquito más avanzadas. En este primer paso vamos a hacer cálculos numéricos básicos y utilizaremos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. La primera. Eh, el primer uso posible es muy básico y es utilizarla como calculadora. Si nosotros nos ponemos en cualquier celda, imaginemos que tenemos que hacer unos cálculos que se nos escapan de hacerlos mentalmente, no tenemos calculadora y pues se nos ocurre hacerlo en una hoja de cálculo. Entonces vamos a una celda cualquiera y lo que hago es escribir igual y empezar a escribir lo que tenga que hacer. Por ejemplo, 123 más 1235 más 76 por 42 y cuando lo tengo escrito le doy al Enter y tengo ahí la solución. Voy escribiendo todos los cálculos que necesite, las celdas que sean e incluso puedo comprobar si lo he escrito bien, eh, si el, el resultado me, salga, me sale algo extraño. Esto sería lo más básico de utilizar fórmulas en un, una hoja de cálculo. Lo siguiente, vamos a pasar a un ejercicio, vamos a ver esta tabla, que es una tabla de, de aulas del centro, es imaginaria, en las cuales hay estos ordenadores para eh, los docentes en cada una de las aulas y estos para el alumnado. Voy a ponerlo para que se vea un poco más grande. Aquí puedo empezar a meter fórmulas, pero hay una, una opción, que es la opción Explorar. Vamos a ver aquí abajo a la derecha, esta, que lo que nos facilita es hacer resúmenes sin tener que meter fórmulas. Por ejemplo, yo selecciono esta columna y ya aquí abajo aparece ahora Suma 9. Me está dando el resultado de la suma. Y si hago clic aquí, me da más datos, me da la media... Hay 1,8 ordenadores docente en esas aulas. Por lo menos hay uno y como mucho hay cinco. Aquí lo que me está diciendo es que hay seis celdas con datos y abajo me dice contar números. Me dice que de ellas ella son cinco las que tienen números. Si voy a la siguiente, pues tendré que hay 93 ordenadores. Para alumnado, en esas cinco aulas, la media es 18,6, un máximo de 25 y un mínimo de 1. Bueno, si le doy aquí a explorar, me mostrará esos datos aquí a la derecha. Incluso me ofrece darle un formato a la tabla con colores alternos y lo representa de modo gráfico. Y para esto no necesito meter ninguna fórmula. Y esto lo va a hacer tanto con datos numéricos como con datos de texto. Y ahora sí vamos a empezar a, a meter fórmulas y lo que vamos a hacer es calcular los totales en cada aula. Entonces lo que, me voy, a, lo que voy a hacer es clic sobre la celda en la que quiero el resultado y lo que voy a hacer ahí es el total de, de ordenadores de profesores y alumnos en esa primera aula. Y lo que siempre tengo que hacer primero es escribir el símbolo igual. Voy a obviar por ahora la sugerencia, aunque esa sugerencia me resolvería eh, la operación. Y lo que voy a hacer es sumar lo que tengo en la celda. Esta es la celda B1, B2 y esta es la celda C2. Podría coger y escribir B2 más C2. Voy al tabulador. Y tendré el resultado. Aquí veo el resultado y aquí arriba veo la fórmula. Si modifico aquí el número, el resultado se actualizará inmediatamente. Aquí podría hacer lo mismo. Solo que en lugar de escribir, ahora me está sugiriendo, como encima he hecho, B2 más C2, ahora me está sugiriendo B3 más C3, sin embargo lo que voy a hacer, vamos a verlo, eh, voy a hacerlo manualmente y ahora en lugar de escribir B2 haré clic sobre la celda B2, más y clic sobre la celda C3 y entre intro o el tabulador. Bueno hemos visto Escribiendo la referencia a la celda, seleccionando la celda. Para hacer el resto, en realidad tendría que repetir esta operación otras tres veces, pero tal y como vimos en el, en el vídeo de introducción de datos, es posible rellenar celdas con datos y es posible rellenarlo también con fórmulas. Entonces, si voy aquí y estiro hacia abajo, lo que hará ser, será rellenar estas celdas con, con la misma operación y tomando como referencia las celdas de la misma línea. Vemos aquí B5 más C5, B6 más C6. Bueno, imaginemos que ahora, ahora que este resultado no lo quiero aquí, sino lo quiero aquí. Cuando quiero un resultado en otra hoja, ahí lo que haré será hago igual e introduzco una fórmula o simplemente en este caso lo que voy a hacer es decirle, esta es lo que quiero. Entonces ahora aquí tendré el contenido de la celda de dos de la hoja ejercicio. Antes de seguir vamos a ver unas cuestiones eh, un par de cuestiones sobre operaciones y cómo, cómo escribirlas. Aquí tenemos dos fórmulas bastante similares pero que van a dar un resultado diferente. Y aquí tenemos tres que también tienen en común las sumas, las divisiones, pero tiene un resultado diferente. Está ahí, es un error y no debería estar ahí pegadita. Es más tres. Bueno, voy a hablar aquí de la precedencia de las operaciones, es decir, de cuando escribimos una, una fórmula, que es lo que va a calcular primero. Y lo primero que va a calcular siempre son los contenidos de los paréntesis. Entonces lo primero que haría aquí sería 2 más 3, 5. Y tendríamos 5 por 5 igual a 25. Aquí no hay paréntesis. Entonces cuando no hay paréntesis lo primero que calcula son las multiplicaciones y divisiones. Y después las sumas y restas. Entonces esto haría primero 3 por 5, 15. Y después lo sumaría 2, 17. Entonces 25 y 17. Lo mismo aquí. Primero paréntesis. Y tenemos 5 dividido entre 2 más 3, primero calcula la división antes que la suma, por lo cual hará 5 dividido entre 2, 2 con 5 y más 3 será 5 con 5. En este caso calculará primero los paréntesis, entonces tendremos 5 dividido entre 5, resultado la unidad. Y en este tercer caso primero calculará el paréntesis que da 5, entonces y después la división, 3 entre 5, 0,6 y el resultado 2,6. Así que es importante poner los paréntesis cuando haga falta para que los resultados sean los esperados. De la misma manera que podemos operar con números, con valores numéricos, podemos operar con textos. Por ejemplo, aquí tenemos... Una serie de nombres y apellidos separados. Y quiero eh, combinarlos y tener el apellido coma nombre. Pues bueno, lo que haré será lo mismo que hemos hecho con los números. Solo que aquí, en lugar del símbolo más, utilizaré el appersan. El Entre los dos, si ahora pusiese directamente la casilla de nombre, pues lo que haría sería presentarlas, como vamos a ver ahora, Pegaos. Y yo en medio quiero una coma y un nombre. Entonces voy a ir aquí. Y le voy a sumar también coma y espacio. ¿Y eso cómo lo hago? Pues entre comillas. Entre comillas, coma, espacio. Cierro comillas. Y otra vez la persan para sumar texto. Vamos a tabular y lo tenemos ahí. Y si arrastro hacia abajo. Pues lo tendré con todos. Si quiero nombre y apellido, pues lo mismo. Igual a nombre, a Persan, le voy a sumar un espacio, a Persan, y el apellido. Y sumamos. Y si lo que quiero poner es un saludo, pues igual. Primero, entre comillas, el texto que quiero sumar, un espacio, apresan y nombre. Y ahí ya lo tengo. Hola, Iker. Bueno, Erich, hola, Yone, y Hola, Hola, Iker. Vamos a pasar a otro ejercicio que nos va a servir para eh, fijar. Vamos a ver, eh, fijar un operando. Imaginemos que tenemos una serie de productos a los cuales le tenemos que ap aplicar un descuento. El descuento lo voy a escribir aquí. Si el descuento es del 20% voy a escribir 0,2. Y lo voy a poner aquí arriba a modo formatearlo como porcentaje. El descuento será el precio por el por valor de descuento o sea, es igual al precio por el valor. Y el precio final sería el PVP menos el descuento. Y lo tendríamos ahí. Bien. Hemos aprendido que si lo tenemos que hacer con varios, lo que vamos a hacer es rellenar. Podemos rellenar aquí o podemos incluso coger y rellenar. Las dos a la vez. Y nos empiezan a salir cosas raras. Aquí tenemos un aviso. Y nos dice que en lugar de coger espera un número y en lugar del número se ha encontrado el pvp, que es un texto. Y entonces eso no puede pueden multiplicar. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos visto antes que cuando arrastramos, este era b3 por B1, pues va modificando todas las referencias. Este hace B4 por B2, entonces ya no está multiplicando por el descuento. ¿Qué podemos hacer para que al arrastrar en todos ellos siga multiplicando por ese valor y no vaya cambiando esa referencia? Lo que tenemos que hacer es ponerle, fijar la fila, digamos, que todo el tiempo vaya manteniendo esa... fila esa fila. ¿Y cómo se hace? Pues escribiendo delante del número de fila el símbolo dólar, en este caso B$1. Tabulamos y ahora cuando arrastremos hacia abajo, ya los datos veremos, podemos ver que B4 y mantiene por B1, B5 por B1 b6 por b1. Eh, hay que decir que es posible fijar tanto las filas para cuando hagamos un relleno de este tipo, como la columna si hacemos un relleno en horizontal. Para eso pondríamos por delante de la b, aquí, pondríamos también el símbolo dólar. Además de poder ir aplicando operaciones o fórmulas de esta manera, también tenemos algunas fórmulas predefinidas. Vamos a volver a este ejercicio y aquí vamos a eh, calcular la suma de todos estos. Esta suma la podríamos hacer igual, este más este más este más este más este, etc. Pero ya veremos cómo incluso cuando entramos escribimos el igual nos ofrece lo que es la función suma. Entonces con esa función tiene una entrada en un formato determinado y nos va a dar como resultado la suma. Podemos hacerlo desde ahí o podemos ir a la celda y venir aquí y hacer seleccionar la suma o la media o que cuente. Vamos a la suma. Y seleccionaremos el rango. En este caso, cogeremos, digamos, esto es lo que queremos. B2.B6 representa esta selección. Vamos al tabulador y lo tenemos. En esta vamos a calcular, por ejemplo, ahora el promedio. Y lo mismo, seleccionamos el rango y tabulamos. Y en esta vamos a calcular podemos calcular lo que queramos. Vamos a meter dentro el total y entonces para meter todos el total vamos a tirar de aquí. Entonces desde aquí podemos acceder a toda la colección de, de funciones de las que dispone el, eh, las hojas de cálculo de Google. Y desde aquí podemos acceder a la hoja de ayuda. Ahora voy a actualizar esto porque aquí quería el total del centro y entonces voy a poner igual y aquí ya tenemos el total del centro en esta otra hoja. Bueno, vamos a ver un ejercicio y este lo que tenemos que hacer es calcular la media ponderada de una serie de notas. Tenemos tres trabajos con eh, unos resultados y cada uno con un peso diferente. Este tiene un peso de 5, peso 4 y esto que era más sencillo tiene un peso 2. Entonces, vamos a calcular la media ponderada. Para ello, tenemos que ir multiplicando cada uno por su peso y luego dividir entre la suma de pesos. Dado que los pesos están aquí arriba, tenemos que tener en cuenta que tenemos que fijar esa variable. Entonces, haremos igual a paréntesis y hacemos nota por su peso. Y como ese peso, como eso va a estar siempre ahí arriba, aquí le voy a poner el dólar. Y a esto le voy a sumar lo mismo del segundo trabajo. Por, y lo puedo escribir, B o C, perdón, C dólar 2. Más el tercero por D. Dólar 2. Y ahora dividiré entre la suma de los tres. Que son este con el dólar. Más la segunda con el dólar. Y más, perdón, esto sería C. Y más D dólar 2 y me da un error a ver, aquí error de análisis de fórmula bien, tenemos la fórmula aquí arriba eh, eh. tenemos es igual a b3 por más por más cierro paréntesis y abro b2 Aquí tenemos el error. Esto es dólar 2. Y la tabulamos. Y ahí nos da el resultado. Primero, igual no, bueno, no me interesa ni un decimal, pero digamos que me interesa uno. Pues bueno, aquí tengo esta herramienta para quitárselos. Y la voy a dejar así. Y ahora. Arrastro, y como he tenido la precaución aquí de meter, de fijar estos valores, pues ya me calcula directamente los resultados adecuados.